Eh, un gusto saludarlos eh, La verdad estamos muy contentos El podcast es un poquito Pues no es fuera de lo cotidiano Pero directo Directo y al grano Y es Deja de hacerte pendejo Ese es el principal eh, Punto del cual vamos a hablar en el podcast eh, Yo pienso que eh, Ahorita estaba pendejo con, con Misa Con Yanel eh, Que son parte fundamental del equipo que la diferencia entre ganar 100 mil dólares y ganar un millón de dólares en un mes Es las cosas que haces y dejar de hacerte pendejo O sea, mucha gente está buscando la fórmula mágica para ganar dinero La fórmula más poderosa para generar billetes y, y yo pienso que lo principal es que no te hagas pendejo solo O sea, que hagas las sí. cosas ¿no? Y es sí. clave sí. Pues que... Básicamente no pongas excusas Y que todo el tiempo estés pensando En qué más tienes que mejorar Y qué es lo que tienes que hacer todos los días eh, Teniendo disciplina Para que las cosas se den O sea, como bien ahorita lo decías es Que lo que siembras es lo que cosechas Entonces si en este momento pues no estás teniendo El resultado que quieres Pues básicamente es porque no estás sembrando nada en ti Sí, y, y fíjate que Primero yo lo aplico para mí O sea, yo cuando Necesito generar más lo primero que pienso es, o sea, ¿cuáles son las cinco o seis actividades que tengo que hacer para generar más como dueño, pues? Y yo pienso que la número uno que como dueño tienes que entender, que te tienes que enfocar para generar más dinero es ventas. Y quieres ganar más dinero, tienes que enfocarte en ventas. O sea, en ventas, en ventas, en ventas, en ventas, para que vendas más. Una empresa que tiene ventas usualmente no batalla económicamente y es vamos a decir, hasta fácil de arreglar Entonces, el punto es, ¿quieres dar más dinero? Pues enfócate en ventas. Entrénate primero y entender que las ventas es cuestión de matemáticas, es cuestión de números, es cuestión de... Si haces 100 llamadas, vas a obtener 10 personas que te van a contestar y de 10 personas que vas a contestar, te van a contestar, vas a cerrar a uno. Entonces, deja hacerte pendejo, ponte ser llamadas. Y son estadísticas, como tú dices, o sea realmente el entender que para que un negocio pueda ser eh, muy exitoso pues obviamente las ventas es el principal estandarte de esto ¿verdad? y cuando tú entiendes esto y cuando tú realmente estás buscando todo el tiempo vender con persistencia e intensidad y buscas como ahora sí que no nada más tú como dueño sino que tu equipo realmente deje de estar poniendo excusas para que realmente tenga un resultado pues obviamente la empresa siempre va a estar funcionando Sí, y ayer platicaba con un empresario Y me decía Gaona, él Porque yo lo, lo he entrenado por más de 10 años Y me decía, hace 10 años <risa> yo, yo me hacía pendejo solo Por eso es el podcast de No te hagas pendejo eh, Yo te decía que sí hacía las llamadas Pero realmente no las hacía Y sí, por eso ganaba 3 mil dólares, 5 mil dólares Y le digo, ¿cuál es la diferencia ahora? Es que ahora sí hago las llamadas, o sea, ahora el dinero está en la cuenta, el dinero fluye, porque me pongo a vender y me pongo a hacer llamadas, o sea, realmente, imagínate que realmente hicieras 10 llamadas diarias, 10. que realmente fueran 10, 20 diarias, pero diarias, y eso, vamos a decir que los últimos dos años lo hubieras hecho tus 20 llamadas diarias, o sea, ¿cómo estarías en este momento? o sea, te lo pregunto a ti, pero te se los pregunto ya sí. me lo pregunto a mí, porque ves que ni yo hago las pinches 20 llamadas diarias o sea y para mí es no te des pendejo, o sea, ponte a hacer las llamadas ¿quieres me dinero? Sí, pues tienes que hacer Ponse llamadas llamar. no tienes a quién llamarles, pues, pues haz busca. tu marketing haz tu marketing, o sea es, es una secuencia de cosas muy fáciles, muy lógicas pero la mayoría de la gente que conozco que no le va bien económicamente o que está batallando es porque no se hace pendejo. O sea, no te hagas pendejo, ponte a jalar. Sí, me explico. O sea, es, es, es clave. Y, y no significa que no, no trabajes. O sea, porque probablemente digan, no, yo no chinga todo el día. Pues sí, güey, pero no hiciste llamadas. Sí, pero no necesariamente tu tiempo tiene que estar todo el tiempo en operación. Tienes que buscar sí. cómo hacer que fluya el dinero. Sí, es correcto. Ahora, yo pienso que, como dueño, ¿verdad? Eh, ¿Quieres ganar más dinero? Pues deja hacerte pendejo. Y probablemente digas, no, es que no sé en qué enfocarme. Ok, 90% de tu tiempo tiene que estar en ventas y mercadotecnia. Entonces, quieres que fluya, tienes que hacer que ventas y mercadotecnia fluyan. Que haya llamadas, que se den los números, que estés enfocado, que estés hablando, que estés, que tu equipo esté constantemente llamando y buscando clientes y atrayendo clientes, ¿verdad? Una vez que haces eso, lo que sucede es que el dinero fluye. Y yo pienso que es siembras cosechas, ¿verdad? O sea, ayer estábamos yendo a, a visitar eh, bienes raíces y proyectos que traemos y todo lo que estamos haciendo y, y, y yo pensaba y platicaba con Luis y se le dije, pues la diferencia entre una persona y otra es cuántas llamadas has hecho, cuántas ventas has hecho, cuánto trabajo ahí atrás, entonces no pienses, no tengo esto, sino es, ¿cuántas llamadas telefónicas, cuántas ventas tengo que hacer para llegar a tener eso? ahí, Y yo pienso que otra vez es lo fundamental, deja de hacerte pendejo, ¿eh? o sea, enfócate en lo que realmente te va a generar dinero. Sí. y que realmente, como bien lo decías ahorita, eh, la mayor cantidad de tu tiempo, el 90% de tu tiempo tiene que estar en ventas y marketing, porque eso también te ayuda a que puedas tener mayor enfoque en otras cosas que puedes delegar pero si tienes flujo si tienes marketing todo el tiempo pues obviamente te va a ayudar a que todo lo demás en la operación diaria pues se dé entonces lo más importante de esto es que tomes la decisión de dejar de hacerte pendejo en este momento y que realmente empieces a tomar una decisión y empezar a sembrar para que las cosas empiecen a dar en un periodo de tiempo y, y fíjate que hay una cosa es Enfócate tú en, en ventas marketing. Haz que tu equipo, o sea, de ventas marketing esté fluyendo. Pero también tienes que ver qué otras cosas tienes que atacar para hacer que tu negocio fluya, ¿verdad? Porque probablemente digas, no, pues yo, ventas y marketing está funcionando. Hago mis llamadas, tengo mi call center. Ok, ahora, ¿qué es parte siguiente del proceso? Te está deteniendo para que no vendas más. Por ejemplo, yo he visto muchas empresas y, y en las mías Y el análisis que hago Es que mucha gente Batalla con las cuentas por cobrar Y dice, no, pues es que si sí vendo 2, 3 millones de dólares Pero pues tengo 6 En cuentas por cobrar Entonces hay algo que no estás haciendo bien Y tienes que enfocarte en las cuentas por cobrar En cómo vendes, en los créditos en... Entonces es un segundo paso Y no te hagas pendejo, porque mucha gente lo tiene ahí abajito Y dice, no, pues está las cuentas por cobrar Pero no te hagas pendejo, cobra Claro, y también mide, o sea, mide lo que estás haciendo, cobranza y medición de todo lo que estás haciendo para ver si realmente lo que estás haciendo en este momento te está funcionando, y si no que seas muy inteligente para cambiarlo lo más rápido posible. Sí, y fíjate que en ese orden, o sea, yo he pensado en la estadística de 10 empresas que conozco a 6 o 7 de empresarios que me vienen a la mente en este momento, 6 o 7 se hacen pendejos y no quieren vender o no buscan marketing. Dos es por eh, cobranza, eh, tienen un atorado el flujo, entonces son ocho o nueve, que es entre ventas, marketing y cobranza pero dos o tres están atorados porque no pueden producir más o no pueden eh, están topados con la producción, entonces tú tienes que ser muy sistemático y saber en dónde tienes que enfocarte para generar más dinero, o sea, porque no es ventas, marketing, ventas, marketing, o sea, sí pues pero, por ejemplo hablando de una empresa que produce, vamos a hablar de las artesanías sí. de Saúl, está topada en un millón de pesos, ya no puede producir más. Entonces, por más que venda, pues puede tener 20 millones de pesos en pedidos. Pero si no produce más, va a ser muy complejo. O sea, no va a funcionar esto. Entonces, tienes que enfocarte en producir más, seguir con el mismo ni nivel de, de de ventas y estar enfocado en seguir vendiendo. Pero tienes que producir más, entonces tienes que saber muy bien en dónde enfocarte y no meter el problema debajo del colchón, pues, porque mucha gente y muchos dueños de negocio quieren esconder el problema debajo del colchón y lo único que hace eso es crecer y crecer. ¿Sabes? Sí, como una bola de nieve y... Ya para cuando te acuerdas, ya te aplastó y ya no tienes ni idea de dónde salir. Que justamente para eso es que nosotros te ayudamos a realmente, si tienes este tipo de problemas, nosotros con nuestra experiencia en el negocio te ayudamos a que puedas resolver estos problemas y que te dejes de hacer pendejo también, que es lo principal. Nosotros te ayudamos a eso, a sacarte de esa zona donde estás. Es que ese es el punto, ¿no? O sea, tener a alguien como Misa, como Ramiro, como un servidor de que Esté fregando y jodiendo en las cosas que sabes que necesitas trabajar, pero que no le pones atención porque no te gusta. El otro día hablaba también con un empresario y le dice, no, es que no me gusta las ventas. Pues no sé si te gustan o no, güey, pues es, sí, ya es tienes que... un negocio, tienes 150 empleados, enfócate en vender, pues, o sea, y eso es algo que te va a ayudar a, a poder hacer que fluya, ¿verdad? Porque muchas veces eh, gente delega cosas y se hace pendejo pensando que la otra gente lo va a hacer, pero no, es responsabilidad del dueño, es responsabilidad de dar seguimiento. Y, y otra vez, o sea, no es algo que queremos ofender a alguien de deja hacerte pendejo. No, es enfócate en lo que sabes que te va a generar más flujo. O sea, haz las cosas que aunque no te gusten te va a generar más flujo. Y deja hacerte pendejo, o sea, es, es clave. O sea, primero saber que te estás haciendo pendejo y decir sí, sí me estás haciendo pendejo. estoy Es como el meme ese que sale y dice, Dios, ¿por qué a mí? Ah, ya me acordé, ¿por qué a mí? Entonces yo pienso que es muy importante saber que si no está generando dinero tu empresa es porque no estás vendiendo o saber por qué y atacar el problema, o sea, un problema cuando lo tienes, lo tienes que agarrar de los cuernos y ponerte a resolverlo y ese es el punto principal, o sea, que entiendas que el problema evadiéndolo no lo vas a solucionar, se va a hacer más grande entonces si tienes un problema, solucionalo, deja de hacerte pendejo, enfréntalo y lo que va a suceder es que vas a tener una satisfacción muy grande al final del día no esperes tener resultados en un día. Hay veces que sí, hay veces que no, pero es lo que platicaba ahorita con, con el equipo. Después de un mes de estar haciendo sistemáticamente y disciplinadamente 20, 30 llamadas de venta, ¿qué crees que va a pasar con tu bolsillo en un mes? Va a incrementarse. Un año. Pero realmente que tengas la disciplina y el empuje para estar tin, tin, tin, tin. Y eso es. Eso es clave, o sea, deja de hacerte este pendejo Yo creo que es una filosofía Que ya debemos de agarrar <risa> y, y... O sea, nuestro trabajo es empujar nos, Nosotros como equipo Primero para hacerlo, Entonces, mi trabajo es empujar a, a todos los miembros del equipo Pero número dos es ayudarle a la gente para que se enfoque En lo que diariamente le va a generar flujo Y es, es otra vez, ¿verdad? Es, debe ser Una metodología primero como dueño que tienes que implementar Y después con tu equipo de trabajo Para que claro. piques los botones para que hagan las cosas claro, Sí, pues el estar en enfoque todo el tiempo y que toda tu gente está alineado a poder hacer esto y que realmente tengan este mood dentro de tu, dentro de tu empresa va a permitir que pues, realmente tengas un resultado diferente al que tienes en este momento, entonces lo importante es que como bien lo decías ahorita, seas consciente de que en este momento tú y tu gente no están haciendo las cosas que deberían y ya en este momento pues es cambiar eso lo más rápido posible para que empieces a sembrar y coseches lo más pronto posible. Es correcto. Eh, yo pienso que ahorita el, el, el, lo que sigue es entrénate, Si no sabes ventas entrenate. Nosotros tenemos talleres para que asistas. Puedes comprar los libros en línea. entrénate, Después, o sea, la clave para el cambio es que seas consciente, ¿verdad? Que tienes que cambiar. Segundo es, encuentra a alguien que te pueda ayudar, que te pueda entrenar. Número tres es, toma acción. Y número cuatro es tener seguimiento. Esas son las cuatro claves para el cambio. Entonces, si tú no has podido con las ventas, si tú no has podido con la producción, si tú no has podido, lo primero es decir, oye, no he podido, necesito ayuda. O sea, ese es el primer paso para el cambio. El segundo es acércate a alguien que sabes que te va a ayudar. O sea, Misa ha ayudado a muchos empresarios, yo he ayudado a muchos empresarios a que dupliquen, tripliquen el nivel de ventas. Y tal vez es dejar de hacerte pendejo y pedir ayuda, o sea, y para eso estamos gente que realmente damos resultados, para eso hay libros, para eso hay cursos y para eso diseñamos todo lo que es el sistema Rockefeller, para que con seguimiento llegue un momento en el tiempo que no tengas para dónde hacerte claro. y lo hagas, Claro, y que realmente lo lleves a la práctica y que no te quedes en el en la línea tan delgada de... Oye, me están dando seguimiento, pero no me están empujando a hacer las cosas lo más rápido posible. Entonces, lo importante de es estar aquí con nosotros, lo importante de es estarte entrenando es que vas a hacer que las cosas sucedan más rápido. Es correcto. Tenemos taller de ventas cada dos meses, entrénate, o sea, por eso es importante un empresario igual que un atleta, tener un coach para que te pueda guiar y que no te hagas pendejo, o sea. Eso es lo principal, pero entrénate, capacítate, entrénate, toma acción eh, Te vamos a dar un 2x1 para el próximo taller de ventas Que es el 19, 19 20, de, 20 de, noviembre. de noviembre Por favor, entra a www.empresario.com O déjanos aquí un mensajito Y te vamos a dar el 2x1 para el taller de noviembre o para el taller de enero Y haz tus llamadas Deja de hacerte pendejo ya Deja de hacerte pendejo, mis ¿Quieres <risa> dar más no, dinero, Yanel? No sé,